Hola, hola, muy buenas noches a todos. Eh, gracias por estar siempre esperando estos bonitos. Que los hacemos desde lo más profundo de nuestro ser hoy. Nos toca eh, presentar a una gran invitada, una amiga, una maestra de nosotros y que nos hace el honor de cerrar este mes con su bonita presencia. Eh, ¿Leslie? ¿Leslie? Gracias a todos ustedes por estar aquí otra vez en sintonía de su programa Actualización Sistémica 2023. Eh, gracias también por su tiempo. Y pues por ahí les comento que Isa se incorporará un poquito eh, más adelante y empezamos nosotros con una gran, este con bambalinas, no con, cerrando con broche de oro, como bien dice Joyce, con la maestra Mariana Deloyo que viene con su tema acerca de la mujer medicina, qué es la mujer medicina, cómo se convirtió ella en una mujer medicina, por qué le traemos esto, porque ella es una inspiración, una maestra que la verdad a mí y a tantas de nosotras nos inspira a seguir adelante y, y pues la verdad es que, maestra, bienvenida, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Buenas noches Leslie, buenas noches Joyce, muchas gracias por esta oportunidad de compartir y de expresar Va a estar bonito todo lo que vamos a transmitir hoy. Espero que, que les guste. Y, y bueno, aquí estamos. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos, eh, si nos cuenta maestra cómo es cómo es o qué es la mujer medicina? Para Mariana del Hoyo? Bueno, mira, la palabra mujer medicina en los últimos tiempos ha tomado un una importancia una relevancia se escucha mucho incluso en las redes cómo ser mujer medicina qué ser mujer medicina si bien se remonta a la palabra a las tradiciones antiguas especialmente de las culturas toltecas de Centroamérica también este concepto de mujer medicina existe en las diferentes culturas ancestrales de toda América y por qué no también de todo el chamanismo a nivel mundial porque el chamanismo no solo tenemos en América, ¿no? Existe incluso un cinturón chamánico en el mundo donde hay eh, eh, costumbres similares, historias similares. La mujer medicina también se puede remontar a la época de las antiguas Venus. Recuerden esas estatuas de la mujer voluptuosa, la mujer pachamameica, la mujer proveedora, sostenedora, ¿no? Eh, se ha retomado un poquito ahora esta palabra de la mujer medicina porque estamos en un proceso de retorno. A, la, a nuestra ancestralidad. Y especialmente ahora, en los últimos años, con el auge de las redes, donde la información circula más rápido, pero también ahora que venimos de un periodo del planeta donde hemos sido de, eh, programados para desconectarnos, desconectarnos de la Tierra, desconectarnos de, de la medicina ancestral, y hay ahora una sed de muchas personas de volver a esa ancestralidad, a la Tierra, a lo que tiene para entregarnos la medicina de la tierra. La tierra como componente femenino, pero también tiene masculino. Recordemos que la tierra también tiene las dos polaridades, negativo, positivo, el yin y yang. Es el femenino y masculino en equilibrio. Entonces, bueno, haciendo este preámbulo, lo que es, ¿por qué se habla de la mujer medicina? Eh, sí, si, eh, como digo, en las culturas antiguas hay toda una maestría dentro de lo que es las etapas para hacer una mujer u hombre medicina también, a nivel del ser humano moderno, de la mujer moderna, el trabajo para llegar a ser una mujer medicina eh, consiste básicamente en ser consciente de quién somos, cuál es nuestro papel en este planeta y qué podemos entregar a través de esa energía eh, proveedora, creadora que tenemos las mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno a través de este viaje de mujer medicina también está en reconocer nuestra masculinidad, porque nosotros también tenemos la energía masculina. Entonces una mujer medicina consciente puede administrar sus dos energías con sabiduría, no negando una ni la otra, ni una más que otra. ¿no? Saber cuándo tenemos que encarnar esa energía femenina que es poderosísima. ¿sí? Y esto es lo que me llama la atención ahora, es que hay muchos movimientos donde la... Eh, las mujeres se masculinizan, no estamos hablando de preferencias sexuales, ni de disfrute sexual, ni, ni de nada de eso, estamos hablando de eh, que muchas mujeres se masculinizan por diferentes desafíos de la vida, por ejemplo, muchas veces pasa que la mujer que tiene que criar sola a sus hijos, tiende a ma masculinizarse, la energía masculina tiene sus características, pero la femenina es muy poderosa, bien administrada, con sabiduría, nos permite lograr un equilibrio en nuestro entorno, en nuestro medio, en nuestra sociedad en sí, ¿no? Entonces sí, la mujer medicina es una mujer consciente, estamos todos en proceso de ser mujer medicina, incluida yo, porque cada día descubro cosas nuevas dentro mío que tengo que pulir para ser una mejor madre, mujer, entregar mejor a mis hermanas las mujeres y también a los hombres. ¿no? Así es, qué bonito. Eh... Yo tengo una pregunta, eh, me da curiosidad la verdad también. ¿Cómo Mariana del Hoyo, la estudiante, la hija, la esposa, no la maestra, sino ella, solamente Mariana, se da cuenta de que ella puede llegar a ser una eh, mujer medicina y que... Eh, cuando se da cuenta ella, no alcanza ni a sospechar que va a ser también un ejemplo para las demás mujeres, para las demás personas. Bueno, mira, yo desde muy niña tuve muchas inquietudes sobre el tema de la espiritualidad, de quién somos, cuál es nuestra relación con el cosmos, con el universo, también sujeta a cierta fenomenología que había, como sentir, vivir. Hola, este... Isabel, ¿cómo estás? Entró Isabel. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, bienvenida. Bueno, eh, desde niña tenía esos intereses y bueno, un contacto muy profundo, una super sensibilidad a los eventos de la naturaleza y, de, y del ambiente. Eso me llevó en un periodo de la vida de mi adolescencia a investigar diferentes formas de espiritualidad. Cuando empecé a reconocerme como mujer medicina fue más que nada cuando fui madre. ¿Sí? cuando fui madre, en ese espacio eh, fue cuando incluso tuve que enfrentar ciertos desafíos de la salud de mis hijos, y cuando llegó el biomagnetismo a mi vida, y bueno cuando pude también completar todo el caudal que tenía de la psicoespiritualidad, que había aprendido desde mi adolescencia prácticamente, y pude hacer ese círculo ¿no? de, de, de completar lo que era el abordaje psicoespiritual con el biomagnetismo, y cómo eso lo fui viendo en mi familia, todos los resultados. ¿no? Eh, claro sí que el viaje para ser una mujer medicina no termina, cada día me sorprendo más de cosas, ¿no? también he aprendido a, a escuchar a la tierra, a recibir lo que los elementos tienen para entregarnos, y también hubo un proceso de flexibilización en mí, en cuanto al respeto de las diferentes formas de espiritualidad de la gente, y de comunicación, con, no solo con la tierra, sino con el mundo del espíritu, ¿no? porque yo en mi juventud era como un poco rígida, ¿no? me creía que se me la sabía toda, y el, el viaje ha sido un viaje dentro de lo que es la humildad, el reconocer, el ver, y también estar en presencia, y fue maravilloso porque cuando yo pude resolver los problemas que se suscitaban eh, en mi hija especialmente, de salud, que fueron muy graves, que, que no había forma de, de o sea, era, ella muy chiquitita, neumonías recurrentes, no había tratamientos eficientes, y bueno, el biomagnetismo cambió mi vida y la de mi familia, y recuerdo que en ese momento yo dije, pucha, pero todas las mujeres deberían saber biomagnetismo para sanar a, sus, a, sus, a su clan, ¿no? a su grupo de gente. Y bueno, fue todo un viaje, ¿no? que lo empecé ya grande, ¿no? yo ya no, no pensaba que a esa altura de mi vida iba a descubrir toda esta faceta en mí y bueno uno eh, en parte ser eh, mujer o hombre de medicina es la autoexploración no es descubriendo todos nuestros potenciales no no entregarnos y también sobre todo eh, es el no conformarse o que el medio la sociedad no rija tus pensamientos y te termine desconectando. Entonces el viaje a través de ser una mujer o hombre en medicina es un viaje de reconexión con uno mismo. Qué bonito. Bueno, ya ven, ya acaba de llegar otra mujer medicina, la maestra Isa. Bienvenida, gracias. Isa. Gracias, gracias y una disculpa. Me atrasé un poquito, pero aquí estoy pendiente y además no podía perderme a esta invitada de lujo que tenemos el día de hoy con este tema y sobre todo las enseñanzas que viene a compartir. Creo que es algo que compartimos eh, pues todos los biomagnetistas, ¿no? que empezamos siempre eh, en un reflejo tanto de la persona, ya sea que estemos viviendo la experiencia en primera persona o con algún miembro importante de nuestra familia, y entonces es ahí donde combinamos absolutamente todo, ¿no? Me gustaría preguntarte, Mariana, eh, muchas personas dicen, bueno, pero es que cómo van a combinar el biomagnetismo, que es algo médico y que está comprobado científicamente, con la cuestión espiritual y se conflictúan. Esto les causa conflicto a muchas terapeutas, muchas, a mí en lo personal me han consultado, oye, pero es que cómo funciona, a quién le hago caso, cómo debo hacerlo. Y bueno, yo ya sé la respuesta, pero me encantaría que nos compartieras cómo es que combinaste todo esto eh, con una sola cosa. Porque al final de cuentas son muchas que se combinan en una. ¿Cómo lo combinaste tú? Lo que pasa es que bueno, el, el, el par biomagnético como tal, descubierto por el doctor Isaac Gois, ya nos entregaba ciertos pares que corresponden a los estados psicoespirituales, al fenómeno espiritual, eso lo sabemos, el doctor Goiz hablaba de la malignidad, etcétera. El tema que yo siempre digo que esta parte es como la papa caliente de los biomagnetistas, ¿no? porque claro, o sea, si no, el imán lo pone, hace un efecto y todo. Primero que nada, que el imán de por sí, si bien tiene un efecto sobre nuestras moléculas y sobre todo lo que el, el par biomagnético trabaja, es fundamental que haya una intención. Entonces ahí ya pasamos al campo de lo cuántico. Si entendemos que en el campo de lo cuántico todo está conectado y que el ser humano es multidimensional, ya nos abre un poquito más el panorama. ¿no? Porque estamos coexistiendo en otros espacios, que nuestros ojos físicos no lo vean, no significa que no haya otras dimensiones o planos donde existan ciertas situaciones. Entonces, bueno, eh, ¿por qué decía yo que era la papa caliente? Porque claro, hay muchos biomagnetistas que son médicos y que cuando encuentran un tema de... Fenómeno espiritual, ok, ponen los pares, pero ya no quieren avanzar más en eso. ¿no? Pero sí hay fenómenos cuando tú rastreas, de que, por ejemplo, los pies pesan muchísimo, está el que sí que no, bueno, hay cosas que pasan que a la mayoría de los biomagnetistas les ha pasado y muchos no saben cómo, cómo reaccionar ante esa situación. Y bueno, y ahí en el campo de lo cuántico, no, no solamente eso, ahora se habla mucho del entrelazamiento cuántico, por ejemplo, ¿no? desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la ancestralidad hablamos de, de las lealtades con los ancestros o de los lazos que tenemos, que cortamos, energéticos todo eso también tiene que ver con una cierta forma de entrelazamiento cuántico entonces, claro, eh, se nos vuela un poco la mente no el, el, es esto que digo, el biomagnetismo es un, un hilo muy delgado donde de un lado está la ciencia y del otro lado está lo místico entonces tenemos que ir caminando por esa por esa línea sin perder la cordura, ¿no? y a eso es a lo que yo voy, porque si bien creo en cosas que pasan, creo que hay muchas enfermedades que son del orden espiritual, ¿sí? por transferencia, por ejemplo, de información de entes que están vibrando en determinada frecuencia y nos transmiten una información a modo de entrelazamiento, eso existe. Y cuando uno empieza con la kinesiología a trabajar y entras en ese espacio de la mente supraconsciente de la persona, en el espacio multidimensional, y pregunta sobre, por ejemplo, factores de etiología de una enfermedad, que te pueda decir que, por ejemplo, que es kármico o que es de los ancestros, y ahí te vuela la cabeza, ¿no? Entonces tienes que estar bien abierto, pero no volarte. O sea, como digo, con los pies en la tierra mirando al cielo. ¿Sí? Bueno, es todo un viaje. Y, este, no sé si te respondí la pregunta porque me fui un poco. Empecé a hablar. No, sí, claro, por supuesto. Cuéntanos la primera vez que tú estabas con alguno de tus consultantes o pacientes uh -huh. y te pasó precisamente esto, ¿no? Que, de, que te empiezan a salir todas estas cuestiones espirituales y que de pronto dices, uh -huh. continúo porque a lo mejor no venía en el manual, porque a lo mejor este, mi maestro se quedó hasta aquí y no uh -huh. siguió avanzando. ¿Qué, claro. te hizo, ¿Qué te hizo ese. ese? ¿Tú puedes? ¿Cómo fue que lo tomaste? ¿Qué te hizo continuar? Porque sabemos que donde llegamos a ese punto, ya no hay marcha atrás, hay que continuar. Y muchos terapeutas se espantan y dicen, no, yo de aquí no puedo, no continúo, no me lo enseñaron, no me dijeron cómo, no sé ni quién me está hablando y salen corriendo. Tú no saliste corriendo. No, ¿Cómo, no. Cómo, ¿Cómo agarraste esta situación? cuál fue Me tu pasaron país? muchos casos. Uno de los que me pasó fue, por ejemplo... Yo tenía una paciente, era una mujer inglesa, que estaba en Cusco, y cuando yo la rastreaba siempre salían pares relacionados a hipertensión y a problemas vasculares, cardiovasculares, pero ella no tenía nada de eso. Y me costaba un poco rastrearla, como que las piernas le pesaban, me daba que sí, que no, pero en definitiva en, el, en la conclusión del rastreo siempre había pares para hipertensión y este tipo de problemas. Bueno, la cuestión es de que yo la mandé a ella a que se tome la presión y que se revise, ¿no? porque era muy... Y bueno, un día este, estaba yo rastreando así, pero no puede ser, y me agotaba, y me cansaba. Y... Bueno, esta mujer inglesa estaba escribiendo un libro, ¿sí? y su libro tenía que ver con el periodo que ella cuidó a su papá en una enfermedad. El padre estaba en agonía y ella lo cuidó y el libro era como un honor a su papá, y estaba constantemente con eso, conectada con el padre que allá había trascendido. Bueno, la cuestión es de que ahí se me ocurrió preguntar si había alguna interferencia en ese rastreo, había algo, no porque yo sí conocía el fenómeno espiritual, el fenómeno de la mediunidad, todo eso yo lo conocía, sabía que existía por lo que había aprendido antes con mi abuelo, por ejemplo, y me dijo que sí, no que había algo. Y ahí le pregunté a ella, dime, ¿de qué murió tu papá? Bueno, mi papá tuvo un pico de depresión, me dice, y bueno, o sea, me salía, cuando yo la rastreaba, me salían los padres para el padre, de que el padre había tenido, o sea, era eso, ¿no? Entonces, de, este, de estos casos hay muchísimos, ¿no? Eh, otra, por ejemplo, también, que siempre salía impactada de corazón, y el marido había muerto en una operación a corazón abierto. Entonces pues está la presencia de este, sí, wow, tú preguntas a los pies, ¿y necesitas que te intenciones estos pares a ti? Sí, entonces es muy loco como la mente a través del cuerpo de la esposa, tú puedes poner unos pares, intencionarlos para esa alma que quedó con esa frecuencia de la operación y como que despolarizar o liberar una huella del alma, o sea, es muy loco lo que puede, lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue, fui dándole forma a esto, incluyendo lo que era que había aprendido con mi abuelo, que era la asistencia a las almas que estaban atrapadas en este, en este plano limbo que es la Tierra, que es un plano astral denso, ayudarlas a trascender. Y bueno, ahí surge toda la medicina astral, también tuve algún maestro que por supuesto que me enseñó y me direccionó, pero después vino mucha información que la fui trabajando y la fui canalizando también porque tengo un poco de, de ese don de canalizar. Uh -huh. <risas> Fíjate, esto nos confirma. Recuerdan los otros programas que hemos tenido en los que han venido mediums, ¿no? Esto confirma que los espíritus también necesitan una terapia para poder evolucionar sí. en, en su proceso álmico. Entonces es muy importante este, esto que nos comparte la maestra Mariana, porque sí. este, pues es... Es algo muy bonito que la gente pueda entender que sí, a través de nosotros pueden sanar nuestros, nuestros ancestros, ¿verdad? Y también sí. tener en cuenta a nosotros para que nuestros descendientes no vayan a sufrir ciertas cosas, ¿verdad? Sí, hay ciertas huellas que quedan cuando la persona, por ejemplo, desencarna de manera violenta. Y esto nos hablaba mucho Brian Weiss cuando hacía sus regresiones a otras vidas de personas, por ejemplo, que tenían... Siempre cuento el caso del hombre Que tenía el flechazo O sea que tenía el dolor en el hombro Y no tenía nada a nivel anatómico Y cuando le hizo la regresión En otra vida había muerto de un flechazo Hay un tiro en el hombro Entonces vamos a decir que sí Que hay un impacto eh, fuerte Y esa alma queda con una resonancia vibracional Y al encarnar nuevamente Se manifiesta eso mismo Mira, te cuento otra cosa muy loca De lo que es la bioenergética Un día vino una paciente, y yo la arrastré, le puse los imanes, y lo que me llamó la atención, que del lado izquierdo de la cara había muchos imanes, muchos pares que, rebot que empezaban ahí o resonaban ahí. Y cuando yo la miro, digo, ¿qué, qué pasa acá? ¿no? Le pregunté a ella, ¿tú tienes alguna molestia, algo en la cara? Y ella me mira y se pone a llorar y me dice, no, me dice, pero el que sí tiene es mi novio, que estaba esquiando. Y se dio contra un árbol y se desfiguró la cara. Wow. El novio. no Y vos te quedas así, ¿qué? Es la bioenergética, está, todo está entrelazado y unido. Me ha pasado también de rastrear a un paciente que me salga todo el tema de diabetes y el paciente no tiene la diabetes. Después cuando entra la esposa que lo estaba esperando en la sala y te dice lo que tiene, tiene la diabetes. Todo está entrelazado y unido. Es increíble lo, la cantidad de factores que puede haber de interferencia al momento de hacer una terapia o un rastreo, porque solo el hecho que tu paciente esté pensando en otro, o sea, te trae esta información. Sí, es muy importante también tener en cuenta que esto pasa eh, no solo con personas que pasaron a, a otro plano, ¿verdad? Pero también con personas que tienen múltiples parejas sexuales. También es algo que queda muy arraigado en, en la esencia del ser. Bueno, sí, justamente el tema de la sexualidad es todo un mundo, es un, porque tenemos muchos condicionamientos eh, y también es, un, es dentro de lo que es el viaje de ser mujer o hombre en medicina, también es ver hacia sí mismo de cómo maneja estas energías que pertenecen a la tierra y que no son negativas, pero tener la facultad de vernos con la conciencia expandida, sin velos, sin tabúes a nosotros mismos y reconocer nuestra sexualidad, porque la energía sexual es potencia creadora. El problema es que hay mucha gente que está desconectada de su propia energía sexual. Entonces en el viaje también, de ser mujer u hombre en medicina, está entenderse, aceptarse, saber, y bueno, y saber manejar esta energía de una manera sabia. ¿no? Y entre eso también está, por ejemplo, el intercambio energético sexual que tenemos. Muchas veces hay memorias energéticas en el útero que se pueden decodificar dentro de lo que es, eh, no el par biomagnético, pero sí el biomagnetismo profundo, que es este, este, este método que es como que desarrollado, ampliado, donde entero la psicoespiritualidad, y también el método PUMS, este, entender que hay veces que cuando tú decodificas ciertas situaciones de la mujer o del hombre, hay memorias de intercambio sexual. Hay que estar ¿no? vibrando, es impresionante. Uh -huh. ¿Qué, qué aspectos de, la, de, de, digamos, para ser una mujer medicina, digamos, hay veces que las personas eh, preguntan, ¿qué se necesita hacer para una mujer medicina? ¿Hay algo, una regla, digamos, eh, para la mujer que eh, necesite cumplir para poder eh, llegar a ser una mujer medicina? Sí, a a atravesar tu propio viaje de sanación con la conciencia expandida, saber o, o estar en esa búsqueda ¿no? de, de, de saber de dónde venimos y a dónde vamos y entender cuáles son las fuerzas que nos rigen. ¿da? Y honrar nuestra energía femenina, pero también nuestra energía masculina, en equilibrio, como te decía. ¿no? Y, y ciertamente, como te hablaba hoy, ¿no? que hay muchas mujeres que se masculinizan porque tienen que asumir un rol también de madre y padre, ¿no? Y a veces pasa este, que nos masculinizamos. yo A mí me ha pasado en algún momento que pienso con esa energía del hombre de ser práctico, determinante, resolvedor, pim, pum, pam, La mujer es más de ir a, hacia otros aspectos. Yo recuerdo hace unos años, a mi centro holístico vino una maestra eh, de la India, una maestra de Tantra, Mónica de Mataraj, es una eminencia en esto del Tantra en el mundo, y ella... Nos dio un regalo a las mujeres del Cusco, que, que vinieron a hacer este, estas tres noches de las mujeres medicina. Y recuerdo que en una de las prácticas trabajábamos eh, con un problema virtual, donde nosotros lo poníamos el problema enfrente, cerrábamos los ojos y traíamos nuestra propia energía masculina. ¿Y cómo resolvemos este problema? Entonces tú, desde tu energía masculina lo resuelves, y después nos parábamos al otro lado... Y dice ok, ahora encarno mi, mi energía femenina y cómo lo resuelve. Entonces, eso, había muchas mujeres que decían, uy, ya entiendo por qué mi marido piensa así. Porque cada energía tiene su forma de ver la vida. Y esto, pero está en nosotros, también los hombres tienen una energía femenina. verdad Se trata justamente de vivir en equilibrio, en aceptación, ¿m? en presencia. Y también... El ser mujer medicina eh, produce un gran impacto en nuestro clan, en nuestra sociedad. ¿no? Aquel que se acerca a nosotros, nuestra presencia, nuestra mirada, nuestra voz, es curadora. Es curadora. Y todos, todos hemos, en algún momento de nuestra trayectoria evolutiva, experimentado eventos donde hemos sido curanderos, curadores, porque eso es parte de la, de la sanación físico ¿no? Entonces, reconectar esas memorias que hay curanderas en nosotros, ¿no? Cada cual con su herramienta. Algunos tienen las plantas, otros tienen la palabra, el verbo, la música, pero siempre tenemos una forma de entrega que es curadora, ¿no? Y tenemos que descubrirla. Lisa. Uh -huh. Sí, así es, qué maravilloso esto que comentas. Y, por ejemplo, como bien dices, no todos ya lo traemos, a veces lo traemos desde pequeños. Hay niños que de manera... Digo, lo hacemos como mamás, las que somos mamás, que si se cae el pequeñito o te duele algo, inmediatamente vas con tu mano derecha a sobar, ¿no? En negativo, a bajar la inflamación, ¿no? Que bueno, como biomagnetistas sabemos perfectamente cómo es la polaridad, pero de manera intuitiva ya lo hacemos sin que nadie nos diga. Entonces, todos ya traemos ese don, algunos ya lo traen más desarrollados desde pequeños, pero también hay niños que si los observamos con detenimiento, pues ya traen estos dones, ya traen esta sabiduría, ya traen la manera inclusive en la que te hablan, en la que se conducen, en la que observan las cosas y en las que de pronto los adultos están enfrascados en un problema y entonces el pequeñito te dice, es que aquí no hay ningún problema. Esto se resuelve así, mira, muy fácil. Y entonces los pequeñitos te dan la solución, ¿no? Y es impresionante cómo lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro interior, hablar con esa niña interior que tenemos como Mujeres Medicina, que muchas mujeres le tienen miedo a todo esto de lo que estás hablando y que realmente es algo maravilloso, que ya traemos desde pequeños. Sí que lo traemos todos, todos tenemos esa chispa divina, pero por supuesto... Hacer ese trabajo interior, pues no es fácil. El reconocerte, no. el ver tus, tus cualidades y tus debilidades, no tus defectos, sino tus debilidades sobre las cuales tienes que trabajar, pues no es fácil. Porque primero hay que verlos en primera persona, aterrizarte y no confundirte y no quedarte únicamente con, con sanar tus cuatro... Eh, generadores inferiores, sino elevar toda tu energía, ¿no? elevar todos tus chakras para que realmente te conectes con la divinidad, para que puedas hacer un trabajo cuántico, para que logres hacer un trabajo energético en el cual ayudas no solamente a la persona física y en este plano, siempre he pensado que lo más bonito del trabajo de, de bioenergética en el mundo cuántico es que puedes sanar no solamente el cuerpo físico, sino almas, en tu caso, qué bonito lo que comentas, lo que nos compartes desde la sabiduría que te mostró tu abuelo que, que desde niña ya tenías esta información en tu corazón, en tu ADN y que podías exteriorizarla que tenías a alguien que te decía mira esto es así y tú puedes ojalá que todas las mujeres los niños, los hombres tuvieran a personas así, tan importantes a su lado y que no tengan miedo, que el día de hoy digan es que a lo mejor ya soy eh, muy adulto, pues no importa la edad. No, Creo no importa, es... porque hay que volver a conectarnos. Ahora recién decías, ¿no?, de la sabiduría de los chicos. Yo me he alucinado en mi vida como mis hijos, cuando yo tenía alguna situación, algún problema X que me tenía ocupada, y me decían, mamá, ¿pero por qué no haces tal y tal cosa? no? Y para ellos era muy práctico. Cuando no hay esos apegos, esas historias, ¿no? Es como tomar esta determinación. Y a veces yo me daba cuenta cuánto nos perdemos a nosotros mismos en los miedos, en los apegos, en todo eso. Para un niño es muy fácil decir esto es o no es, ¿no? Es justamente reconectar también ese niño interior, no perder la frescura, la capacidad de asombro. Está muy bueno ese espacio, ¿no? Entrar desde ahí, porque ese espacio es muy sanador, Conectar con la alegría también, también es muy importante. Y qué bonito que también como los niños llegan a ser bien sabios, porque en veces nosotros por amor a ellos, cuando vemos alguna cosita, ahí es donde se nos enciende ese foquito, ¿no? De, de madre, de mujer medicina, y buscamos una alternativa que quizás ya la tenemos en mira, que queremos hacer algo, pero como que eh, el hijo, ¿no? Llega y, y como que lo empuja a uno y uno dice, wow, ahora es tiempo. Por eso es que yo estaba pensando en hacer tal, digamos, por así decirlo, taller o tal curso. ¿Por qué? Porque como que ya uno como madre, el instinto, ¿no? Eh, lo tiene ahí, pero no capta el mensaje hasta que llegue el hijo y le da el empujoncito a uno. Claro, bueno, es todo un, un aprendizaje, es un viaje, la sanación es un viaje, y bueno, hay, hay mujeres que, no, que, que deciden no tener hijos, o no es en esta vida su, su papel ser madre, y lo cual no impide que sean unas fabulosas mujeres medicinas, ¿no? que a través de su propia historia, de, de mirarse adentro, van aprendiendo y entregando, ¿no? Eh, bueno, es un viaje interesante qué bonito fíjate que dice que la herramienta cobra fuerza o vida o otro nivel, ¿no? de acuerdo al terapeuta en este caso eso pasó con, con esta herramienta ¿cuándo decide Mariana compartir esto que ella sabe más allá de lo físico con, con las demás personas y comenzar a, a compartir en cursos y diplomados bueno, mira, eh, cuando yo empecé con el método de medicina astral, yo tuve un maestro, sí, que me enseñó maestro de Chile, que me enseñó no César, que es el maestro de Puns. Yo tengo más de un maestro en Chile que me enseñó sí un poco el abordaje eh, a través de la kinesiología de la, hacer una lectura áurica del campo áurico, ¿no? Y ahí fue entrando en mi espacio todo lo, lo más profundo de lo que había aprendido con mi abuelo, que era ir más allá el trabajo con conciencias de ancestros, la geometría sagrada, todo esto. Pero vos fíjate que eh, tú no puedes, o sea, desde mi punto de vista, abordar una terapia eh, solamente hacia el cuerpo físico, porque nosotros sabemos que todo viene del campo emocional, espiritual, ¿sí? que hay flujos de energía que se afectan según nuestros estados emocionales. Todas las enfermedades tienen asientos emocionales, que por ejemplo bloquean alguno de nuestros chakras y ahí se empieza a gestar un déficit de energía sutil y ahí después termina desembocando en una enfermedad o mismo que haya fugas en el campo áurico. Entonces eh, es, es muy interesante cuando tú rastreas a una persona y preguntas si tiene una fuga en el campo y te dice que sí y muchas veces es en la zona donde está la enfermedad. Este, y bueno, es entrar en ese espacio de... Corregir todo el tema energético para después abordar el cuerpo físico. Y bueno, ahí se desarrolló esto de la medicina astral. Este, y te cuento que sí, que hay muy buenos resultados. Mis alumnos tienen testimonios de personas, por ejemplo, con una psoriasis tremenda y solo con medicina astral que eso se reduzca muchísimo, que quede en trazas nomás, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un espacio interesante para probarlo y ver cómo haciendo algunas técnicas concretas, que no son con rituales mágicos ni nada, simplemente preguntar, resolver, eh, se va eh, entrando más profundo en el ser, el paciente se va relajando, y la terapia posterior que apliquemos, ya sea par biomagnético, masajes, o lo que fuera que hagamos, eh, se hace más eficiente. Entonces, el abordaje de los cuerpos espirituales, de la parte espiritual, antes de cualquier terapia que se haga, para mí es fundamental. Uh -huh. Muy bonito, muy interesante ver cómo, en mi caso que yo he trabajado con el cuerpo físico y también con los cuerpos sutiles, cuando llegó el biomagnetismo a mi práctica, este, se me hizo interesante, pero cuando vi para Sudamérica, y vi que por allá estaba la maestra Mariana con todo esto, dije, uy, yo no estaba loca, o sea, sí existe, sí pasa. Entonces creo que la, la, la información está ahí, ¿no? Para todos y solo es que veas, que busques, porque vas a resonar con eso que está ahí adentro en tu, en tu psique, en tu energía, eh, sea maestro, terapeuta, filosofía, vas a coincidir con, con esa energía, así que busca, mira para todas partes, porque... Yo agradezco, la verdad, haber coincidido con la energía de la manza, Mariana. Eh, no, porque estamos bonitos con el biomagnetismo, que es muy bonito para mí. Sí. Gracias. Tú fíjate que, que dentro de este campo, yo he notado sí que el trabajo con biomagnetismo va desarrollando o despertando ciertos dones en las personas. No iguales, algunos escuchan, intuyen. Yo qué sé, a mí me pasaba de que antes de dar vuelta a la página del protocolo ya sabía que había un par, porque me venía una información en el plexo, por ejemplo, ¿no? Se va a desarrollar, porque uno entra en ese campo cuántico de conexión con el paciente y estás recibiendo información de los cuerpos sutiles y es alguna información prácticamente telepática que lleva por bioenergética. Entonces, eh, se van encaminando esos dones. Y lo que es importante para mí con esto de la medicina astral y del biomagnetismo en general y lo que yo enseño, es el profundo respeto a todo el caudal que tiene ese ser humano que es tu alumno, que viene con una trayectoria evolutiva increíble a través del universo y que tenga la posibilidad de que tú le entregues una herramienta más, pero tu alumno con esa herramienta puede aplicar esos dones que ya trae. Entonces es muy importante... Dentro de esto es no ser sectario. Entonces, el, el enfoque mío es muy práctico. ¿sí? Es eh, rastreo, pongo, me conecto ¿sí? con la fuente universal, eh, Dios, gran espíritu supremo, creador, como cada uno le diga. Pero me gusta incluso que tengan esa libertad de ser ustedes. Entonces, eh, el respeto al, como te digo, al caudal, va, al, a la historia a lo que ha vivido, a lo que trae sabiduría a cada uno de nuestros alumnos. Porque en realidad los maestros aprendemos mucho con los alumnos. A mí me pasa eso también. Aprendo muchas cosas con mis alumnos. Uh -huh. Es una combinación bien bonita, ¿no? Entre el alumno y el maestro, el maestro y el alumno, que cada quien aporta algo bonito y nuevo para nutrirse. Sí, eh, mira, el, yo justo ayer hablaba en una charla acerca del desafío del sanador, ¿no? que también esto es, hay que tenerlo en cuenta, porque claro, todos queremos y hablamos del amor, de la paz, de la tolerancia y todo esto, pero estamos en un planeta Tierra, que es un mundo escuela, donde tenemos muchos desafíos, muchas historias, ¿no? y lamentablemente dentro también del mundo holístico, hay competencia en vez de cooperación, mucha competencia entre terapeutas, entre maestros, se arruchan el piso, hacen esto, aquello. Y uno dice, Puah, parece mentira esos son espirituales porque uno lo ve eso", ¿no? Y hay que tener claro que el sanador, los que estamos en el camino de la sanación no somos perfectos, somos seres humanos que estamos en un proceso. Muchos de nosotros hemos sido no santos en otras vidas. Y estamos ahora reparando, retejiendo cosas que hicimos en otras vidas. Entonces, eso también es parte de ser una mujer medicina, aceptar. ¿no? A mí, yo recuerdo, eh, un día vino una mujer a mí, una, en uno de mis cursos, y a ella le hacían muchas brujerías, ¿no? muchos trabajos de magia, y, y le aparecían animales muertos en la puerta. Y bueno, la mujer eh, había sido como algo como fiscal, entonces yo por mi propia profesión, dice atraigo, todas esas cosas, ¿no? Y recuerdo que la pongo en la camilla y cuando yo empiezo, yo me paro a un costado, me empiezan a venir imágenes de ella, y yo la veía a ella en otra vida haciendo cosas horribles, ¿no? De magia. Y entonces le digo, decime, ¿alguna vez tú soñaste o viste o te vino que tú en otra vida eras bruja Sí, me dice, yo, no, yo me he hecho regresiones en otra, en otra vida y le hice mucho daño a la gente. ¿no? Entonces yo me río, bueno, ya está, estás ahora eh, por vibración recibiendo lo que entregaste, porque bueno, uno es una ley de causa y efecto. Tienes que trabajar ahora meditando y empezar a desanudar todo lo que hiciste. Entonces, desde, desde el campo cuántico uno en meditación puede conectar con esas conciencias de las personas que en otros tiempos dañaste, y empezar, por ejemplo, a practicar el oponófono Una de las formas. ¿no? A partir de este momento me libero a todas las personas de sanudo, termino cualquier trabajo de magia en este, en todos los tiempos que lo hice a fulano. ¿no? Hacer un trabajo interesante de, de, de, de remendar eso. Entonces, estamos los terapeutas en un proceso de lucha con nuestro ego también. No solamente traemos cargas de cosas no santas que hemos hecho en otras vidas sino que en esta vida por ejemplo, el manejar la kinesiología como hacemos en biomagnetismo da mucho poder ese es el primer desafío que tiene un terapeuta ¿cómo manejas tú ese poder que tienes de saber de preguntar lo que sea y que la mente supraconsciente te, te conteste? Es, es poder. y ahí es donde surge esto del poder mal usado de los terapeutas que dan diagnósticos, que le arruinan la vida a la gente, diciéndole todas las patologías que le encontraron, todos los bichos que te encontré, gonorrea sí, esto, que eso. hay gente que hace eso hay terapeutas que hacen eso, destruyen las vidas de tus pacientes, porque en vez de generar un, un efecto placebo, generan un efecto nocebo entonces hay que tener conciencia de lo que uno habla, dice y expresa y desde qué lugar lo hace, si desde el amor o desde el ego hay que ser muy prudente con eso. Uh -huh. Lisa, y Me gustaría, Mariana, que nos compartieras algo de tus estudiantes que hayas aprendido. Estando en la práctica, algo que te haya transmitido alguien que digas, oh, esto no lo había, no lo había entendido de esta manera. Ay, me agarras en frío ahora, pero sí he aprendido muchas cosas acerca de por ejemplo, eh, de mis estudiantes, y también tengo mi, mi amiga aquí, Mariana Laméndola, que es una gran maestra que aborda mucho la bioenergética, el trabajo con sonido. Ella tiene una visión, yo he aprendido mucho de ella. Y de mis estudiantes también, a veces en los chats ponen cosas y me abre la conciencia. Uy, esto, Pero me estás preguntando y me agarras un poco en frío. Tengo que ponerme a, a rever ciertas cositas que de hecho que sí las hay, sí las hay. Pero ahora en este momento me hace frío con la pregunta. Sí, sí, este, tengo muchas experiencias de, de aprendizaje, de preguntas, especialmente cuando tienen otras técnicas que yo no manejo. ¿no? Por ejemplo, yo tengo un enfoque sobre el trabajo con el transgeneracional, y desde el punto de vista de la biodescodificación, a veces ellos hablan ¿no? en el chat, no, porque fíjate que también hay que ver que, no sé tal síntoma, tal es, puede ser venir por el árbol. Y ahí yo aprendo mucho de lo que ellos comentan. no Por eso siempre digo que en el grupo o en los chats de mis alumnos es un grupo de interaprendizaje. no Y, y es fabuloso cómo funciona eso. Uh -huh. O de pronto te llega a pasar, ¿no? Que, que tienes, no sé, ya estudiaste un taller y fue de los primeros. Pero en el momento en el que se tomó, eh, no resonó tanto contigo, no, no le agarraste la onda de cómo era o de cómo podías eh, hacerlo de manera práctica. Y de pronto pasan dos, tres años y resulta que te encuentras con ese manual que tenías guardado y lo abres y entonces dices, sí. por supuesto, ahora hago todo esto más esto. Y entonces es cuando uno comprende que el nivel de conciencia con el que empiezas no es el mismo que tienes en el presente, y que todo es un trabajo diario, ¿no? como lo estabas comentando, todo indiscutiblemente es un trabajo diario, porque no dejamos de aprender, diario sí. tenemos situaciones. Hay una cosa con respecto a esto del aprendizaje, de los que los que nos llaman maestros, ¿no? los que entregamos a otros, los que damos la mano, guiamos a otros, eh, mira, en el arte es igual. Hay artistas que prefieren no ver la obra de otros porque les desconecta de su propia, de su propia eh, creatividad. Porque te contamina ver la obra de otros si tú eres pintor, por ejemplo. A veces pasa, inconscientemente quedan patrones que te influyen en tu obra final. Entonces yo sí tuve un periodo donde estudié mucho cosas de otros maestros, pero ahora último, eh, yo no miro lo que hacen otros maestros. Porque cada uno de ellos recibe la información y la entrega, pero se trata de que yo reciba una información lo más pura posible, la experimente y la entregue. ¿Me explico? Este, y no es por ego ni nada de eso. Este, es porque también hay una cuestión de que pasa que a veces que uno está más mirando lo que hace el otro que lo que hace uno mismo. Y yo quiero evitar justamente eso. Cuando entrego algo que sea algo que venga puro, del canal que tengo, del bagaje informativo akashico que tengo, lo que traigo para entregar al planeta. Entonces, eh, sí, trato de no ver. Y eso también me ha llegado como información de mis maestros espirituales, ¿no? Cada uno sigue su camino, recibe, traduce, y no está bueno mirar demasiado eso, porque te desvía de lo que tú misma tienes para entregar. Ojo, no ese ego, ni que me creo que el máximo, pero, pero trato de, a veces como te digo, a veces me llegan cosas, ah mira el libro de, no, no me mande, yo no, no quiero ver no es que yo no respite el trabajo de otro es que quiero yo misma desarrollar algo que tengo para entregar, que me entregan mis días espirituales y no quiero contaminarlo con otros trabajos porque si bien los otros también funcionan todo funciona hay una parte que es, es, que es lo que vine a hacer a este planeta y no quiero desvirtuarlo, no no es ego eh ojo Sí, los respeto a todos. Los admiro. Tengo maestros que admiro. Yo muchas veces hablo de ellos, especialmente de algunos biomagnetistas. También, mi maestro y amigo César, el método PUMS, que lo admiro muchísimo. Pero cada maestro tiene su alumno, cada maestro tiene su forma de enseñar. y Todo, todo es respetable y todo funciona. Hay un efecto que dice César que es el efecto Mash One, ¿no? Varita mágica. Cada. Todo funciona, todo funciona, todo tiene que ver con el corazón y cómo cada uno lo emplea. ¿no? ¿Hay algo que te hayan entregado tus maestros espirituales que aún no hayas sabido cómo aplicar? Hay algunas cosas que me han enseñado que yo siempre anuncio que las, estoy, eh, las tengo trabajadas para entregarlas en un libro que yo no puedo terminar nunca, o sea, es como que tengo que aislarme en realidad. Eh, para poder terminar de parir esa información. Sí me han entregado cosas, especialmente de sanación, sanación bioenergética, a nivel cuántico. Sí, lo he, lo he vivido, tengo una, una experiencia particular en la selva, este, donde yo estuve viajando por mundos y mis guías me hablaron, me entregaron cosas, pero que bueno... Eh, va a ser el momento que tengo el compromiso de entregar, sí, pero bueno, todo es a su momento. Uh -huh. Y algo que nos puedas compartir, ya sé que todavía estás gestando el libro, como le acabas de decir, pero algo que nos puedas compartir. Bueno, no, de lo nuevo no, de, lo, de, lo, de las cosas, hay cosas que las tengo que probar todavía antes de entregarlas, ¿no? Este, pero... Una de las cosas más importantes que aprendí, más allá de la técnica que empleemos, ya sea reiki, biomagnetismo, lo que fuera, es la importancia de la de la vibración del propio terapeuta, ¿sí? Y esto esto a mí me fue fuerte porque lo aprendí en la experiencia. Recuerdo yo estaba en, en el 2020 en enero, antes que empiece la pandemia. Estaba en, en Barcelona y me pasaron unas cosas muy locas con personas que, que, que canalizan a uno de mis maestros, que se transformó después que es maestro tibetano. Y recuerdo que antes de partir a Rumanía, yo estuve en Rumanía eh, dando una entrega de biomagnetismo y también una ceremonia de cacao, que es otra cosa que yo hago, ceremonias de cacao con meditación. Hice una ceremonia enorme ahí en Rumanía. Pero antes de partir ahí, yo estaba en una reunión en la casa de mi hermano y estaba esta persona, que es un canalizador eh, interesante. Y ahora cuento la historia. Mi hermano me lleva a ver a este señor que canaliza estos maestros. Y recuerdo que yo llegué con un estudio que estoy haciendo acerca de la psicología del alma y todo esto. Y ellos en principio me vio, eran dos personas, ¿no? que son los que están y me dicen Estaban como la defensiva y me dijeron, bueno, lo que tú viniste a buscar acá no está, ¿no? Y me empezaron a, a, a dar, ¿no? Como así, no, no, acá no está, tú no. Entonces yo estaba así, yo me sentí un poco heredida, ¿no? Y de repente uno de ellos y se hizo así y los ojos se le voltearon y de repente dijo, no, no, no, no. Le dijo al otro, no, déjala Ella lo que está haciendo está bien. Los maestros dicen que, que, que está bien, está bien. no tú, Y ellos no conocían mi trabajo ni nada de lo que venía haciendo. Mariana, tú tienes el don de todo lo difícil hacerlo fácil y aplicable a la humanidad entera. Entonces, bueno, ahí cambiaron conmigo y hubo una, una linda interacción, ¿no? Y recuerdo que antes de partir a Rumanía, uno de ellos se acercó y me dijo, Mariana, me dice, tú curas con tus imanes, pero lo que más cura es tu corazón. Es el amor que tú pones. Ah, al día siguiente me fui a Rumanía y cuando llego a Rumanía, converge en el lugar donde yo iba a hacer la demostración de biomagnetismo, un hombre que venía a Estados Unidos con esta tecnología de la coherencia cardíaca y todo esto, entonces él dice, ¿me dejas hacer un experimento? Sí. Entonces le puso el, el sensor al, de, de la tecnología HeartMath, ¿no? de la, que mide la coherencia cardíaca, es la alineación de tu corazón tu sistema nervioso con la respiración, vibrando en amor, eso hace que tú entres en un espacio de gracia, de, de elevación, el cerebro empieza a estar en una onda alfa, eso hace que se potencie el sistema inmunológico, se activa el lado derecho del cerebro, entrar bueno, en coherencia cardíaca es algo muy interesante, yo no sabía que lo hacía al momento de empezar una terapia, entonces cuando me ponen el sensor a mí y al paciente, yo entro en ese espacio que conecto con el amor, pido la asistencia, enraizo la energía, Subo, conecto con esa gracia, todo esto. En ese momento que yo entro en coherencia cardíaca, el paciente entra a alinearse conmigo. Entonces yo sí utilizaba los imanes y las manos para trabajar y, y había una, una evidencia en la gráfica, pero lo interesante es cómo el paciente se alinea con la vibración del terapeuta. Y ahí me encajaron las fichas de lo que los maestros me decían. Eh, tú curas con tus imanes, pero lo que más cura es tu corazón y el amor que pones en hacer esto. Entonces, eh, el terapeuta tiene que ser muy humano, eh, conectar con el amor, con el propósito que lo tiene ahí, y entrar en el espacio de que, del templo sagrado que es nuestro paciente, el cuerpo. O sea, tomar al paciente con empatía, con gratitud, con reconocimiento. Y si estamos vibrando altos, nuestra sola presencia cura. Y eso es una de las cosas que dice el maestro tibetano, que yo lo pongo en mis libros. Va a llegar un día que las manos no van a ser necesarias para curar. La sola emanación áurica del terapeuta va a ser curadora. Y a eso es lo, a lo que voy, es uno de mis propósitos. Por eso mis talleres tal vez son un poquito diferentes por el énfasis que hago en el trabajo interno, en la meditación, en vernos hacia nosotros, en despertar la mujer o el hombre medicina que hay en nosotros desde esa conciencia, expansión de la conciencia. Por supuesto, el corazón es la gran antena y tiene su propia resonancia. Sí, es, sí. es helicoidal y es lo que nos conecta. Realmente no es la mente lo que nos conecta, sino el corazón. Sí, Entonces, sí. por eso es tan importante preguntarte qué hay dentro de ti. Porque de pronto decimos, no, yo sí amo mucho y amo a todos, pero no es cierto. Está <risas> criticando, tiene resentimientos, llega el marido y le discute lo que sea, llegan los hijos y lo critica, pasa la vecina y no se diga. O sea, ¿qué hay en tu corazón? Ese, bueno, eh, ganando, en supuesto. el corazón de todos <risas> hay cosas. De todos, pero, pero vaya, no somos en, cada uno, en cada uno y como terapeuta, pues decir así como que ¿qué hay en mí? Si yo realmente quiero... Quiero sanar y quiero ser una mujer medicina, que hay en mi corazón? Porque mi corazón es la antena que me conecta con todo y con todos. Con el todo, con la unidad. Sí, supuesto. está bueno preguntarse qué es la, cuál es la realidad que estamos creando, ¿no? Y que en el aparente, ese es uno de los principios también del biomagnetismo, la entropía, ¿no? Que en el aparente caos hay un orden específico. Y, y bueno, yo he pasado periodos de caos en mi vida, ¿no? que después desembocan en, en un gran aprendizaje. ¿no? Y cuando yo enseño, por ejemplo, historias y cosas, son cosas que yo he vivido a través de pulirme a mí misma y de reconocerme a mí misma. Y, de, y el, el, la vida humana, el vivir en el planeta Tierra, no es fácil. Porque nosotros no... Bueno, poderle que decimos, bueno, pero yo no envidio a nadie, no le deseo mal a nadie no nada, pero de repente te aparece, como decía Carlos Castaneda, un pinche tirano, no un pinche tiranito, un pinche tirano, que te saca cosas que tú no sabías que tenías adentro. Ay, qué duro que es eso, ¿no? Y cómo decir, bueno, la, el hombre, la mujer medicina, cómo enfrento esto con sabiduría, ¿no? ¿Qué, está, qué poder le estoy entregando a esta persona, qué está produciendo en mí. Y te digo que es un trabajo constante, por eso yo todavía soy una mujer en pos de trabajarme como mujer medicina. Yo... Estoy en ese proceso, y creo que ese proceso va a estar hasta el día de mi muerte. ¿no? Porque claro, estamos ascendiendo en la escala evolutiva, se nos presentan historias, situaciones que a veces no esperamos, y que son desafíos. Y también, eh, cuando me hablaban a mí de las iniciaciones, ¿no? Que mucho, esto se maneja en las, en las filosofías, en las tradiciones, crear un ser humano viene y te inicia en determinada cosa, eh, yo para mí eso está, tiene que ver con las escalas del ego de las personas, ¿no? Te inició, o por ejemplo, se ven por ahí, hice un curso de chamán certificado, o cosas por el estilo, ¿no? Porque, eh, eh, o sea, una cosa es aprender una técnica donde tú te certificas, pero hay cosas como el chamanismo, todo esto que, que no puede haber un certificado, porque cada uno tiene un don específico, ¿no? Sí, claro que hay maestros que te guían pero al final tú te descubres como, como eres, ¿no? Pero está, me fui de las ramas, está, está, está de Bueno, me fui por las ramas. Este... No, es bueno, es bueno lo que usted está diciendo porque esa es, esa es la parte de, de la que nosotros queremos en estos programas, ¿no? El que la persona hable desde de lo que siente, desde lo que viene en esos momentos, porque hay cosas que... Muchos la guardan por aquello del que van a decir, que no me van a entender, pero hay personas que están atentos a esa diferencia, a eso de, de que le está saliendo del corazón, que usted está exponiendo, no por ego, como usted dice, sino porque desde el aprendizaje, no desde lo que usted es una mejor eh, mujer medicina. Eh, yo pienso que, mira, eh, uno de los mayores trabajos del de hombre-mujer medicina es entregarse a la vida, uh -huh. a lo que la vida tiene para enseñarse enseñarte, ¿no? El, el buscar la libertad, porque, bueno, la libertad es el bien más preciado del ser humano, ¿no? Y es increíble, pero en esta sociedad moderna hay mucha gente que no se permite ser libre, porque está llena de tabúes, de historias, de críticas, de juzgamientos, ¿no? Y, y, y incluso dentro del mundo del ego espiritual encontrás, eh, yo me río, hay, hay algunos este, hay, un, hay unos reels ahí en Facebook de un muchacho norteamericano que es medio pelirrojo, con que se saca fotos y dice, bueno, yo soy el perfecto maestro de yoga, dice, ¿no? Y es un, un abusador y un maltratador del fotógrafo, ¿no? Entonces, pero te saca las fotos con el sol, Y dice, bueno, sacale mi aura resplandeciente y todo, y se pone así, ¿no? Tiene un ego <risas> espiritual increíble. Pero eso yo lo he visto mucho. Yo estaba ahí en Cusco, en el Valle Sagrado, donde yo estaba. Este, bueno, yo estaba en Cusco, no en el Valle Sagrado, pero sí eh, habitualmente daba terapias ahí y he dado cursos. Yo a veces veía gente que se decía chamán certificado, que, ¿no? Y, y tenían un ego espiritual increíble. O sea, estaban viviendo como en una cuestión del personaje, desde la ropa, desde lo que, cómo me pongo, me paro y todo eso. Y después. De verlos a estos amor y paz en algún momento especial me estoy, me estoy acordando de un evento que tuve de uno que se vestía todo de blanco así con barba ¿no? y era como un maestro con su símbolo acá y todos lo seguían y este un día y yo iba manejando y no sé qué pasó tuvo un incidente con un colectivero con un bus y se bajó así con su sotana blanca y todo y lo insultaba al otro y ¡ay! lo quería agarrar no <risa> Ah, no, yo estaba yo, ahí, está el maestro, ¿no? <risa> es <Pero yo digo, risa> que también en el mundo espiritual hay, hay apariencias y tenemos que aprender a detectar eso, ¿no? De que nos creemos que somos los máximos, que podemos juzgar al otro. ¿Quiénes somos para juzgar al otro? O sea, cada cual tiene su historia, su batalla. Entonces, eh, bueno, el trabajo interno, como siempre digo, es tan importante. <risa> Maestra Mariana, eh, ¿qué, ¿qué consejo nos da, a, digamos, a, a, la, a nosotros eh, en, en estos casos, ¿no? De que eh, la, estamos tratando de, de, de estar, eh, de llevar, no sé cómo explicarlo, de estar bien, eh, haciendo nuestros estudios, eh, ayudando a los demás, todo eso, pero de repente llega alguien o algo. Y como que pega ahí y uno no sabe uno cómo, cómo reaccionar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿estoy haciendo algo bueno o estoy haciendo algo malo? Porque ¿qué es lo que dice generalmente un maestro? Cuando usted está en esto, aprenda a calmarse, a ver estas situaciones de una forma aquí, que allá. Pero en la vida real no es así. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y hay cosas que aunque nosotros las estudiemos y tratemos de, de, de estar ahí en, en calma, como seres humanos reaccionamos porque tenemos feeling, tenemos sentimientos. Sí, bueno, a mí me pasa también, ¿eh? Está bueno el tener personas que, que sean nuestros amigos, nuestros, que nos den una mano, porque estamos todos, ¿no? A veces estamos tan mal con un problema. A mí me ha pasado, está tan nublada y que alguien venga y me ayude o me dé una mano. Yo tengo mis amigas que a veces me rescatan, ¿no? A mí también me pasa eso, porque soy un ser humano. Me he dado cuenta de que cuanto más soltamos los apegos, más libres somos. no y, y, y bueno, son experiencias que hasta hace poco he estado teniendo que decidir, soltar ciertos apegos, moverme de un país a otro, dejar... Y todo eso es como una revolución, ¿no? Que salir de tu zona de confort y todo, pero de repente te das cuenta que hay muchas cosas de las cuales estabas aferrados que en realidad te quitaban la posibilidad de vivir, experimentar la vida, ¿no? Porque estabas ahí metido en tu historia, ¿no? Y, y sí, todos los remesones son fuertes, pero. Pero esta es la vida, estamos acá para vivir intensamente, ¿no? Y bueno, había una frase que decía: Más vale morir por vivir intensamente que vivir muriendo de a poco. Y a veces pasa eso, ¿no? Y, y yo me doy cuenta que cuando yo era más joven era tal vez un poco más sabia, ¿no? Porque no tenía tantos miedos de soltar y aventurarme, ¿no? O sea, esto. Yo salí de Uruguay hace 20 años, me fui a Perú, ira porque me decía mi corazón que tenía que ir a ir. Lo sentía, en ese impulso. Y bueno, cuando lo hice todas las puertas se abrieron y, y generé una historia y todo esto, ¿no? Y después toca soltar esa historia y duele, ¿no? Pero de repente te das cuenta que, wow, que hay otras luces, otros colores. Y bueno, ahí está, esa es la vida. Uh -huh. Qué bonito mensaje. Porque creo que todos hemos pasado por, por un proceso no de desapego de que hay un tiempo de que todo llega a su fin, todo tiene un principio y un fin, ¿verdad? Por un propósito. Entonces, hoy por hoy yo quiero preguntarle a Mariana, ¿cómo está tu hija que te inspiró a hacer eso? Y número dos, ¿qué dice tu familia? ¿Qué opinan ellos de este camino que has emprendido? Bueno, ella está muy bien. Ella desde lo, tiene 15 años ahora, desde los 5 años, no volvió a tomar antibióticos ni requerir ningún tratamiento. Ni nada. Este, para mí fue un milagro, ¿no? Como ella, yo no sé si ella hubiera pasado a la infancia temprana, ¿cómo venía? no Con infecciones urinarias y neumonías cada mes. Yo recuerdo que la última vez casi la, la mantuvo y quedó con unas secuelas en los pulmones que ella respiraba y estaba al otro lado de la habitación y tú la escuchabas respirar. Era horrible. Yo pasé momentos que la escuchaba toser me venía pánico, me venía como una crisis de pánico de todo lo que había vivido, ¿no? Y después de eso, eh, que mi hija a 3.600 metros de altura en Cusco agarre la bicicleta en subida y pedalee ahora, y no se agite, ¿no? Y no se enferme, y no se enferman ¿no? Claro que yo los veo que se refieren un poco y pum, veo biomagnetismo y, y seguido el cuerpo reacciona, ¿no? Está muy bien, sí, de salud está muy bien, este, y la familia, bueno, eh, apoyando también, y yo soy una persona que me he reinventado en algunos momentos de mi vida, yo también he sido artista, he sido empresaria en mi juventud, antes de irme a, a, a Perú, yo, mi especialidad era en las artes gráficas, todo lo que es la producción de libros, eh, todo lo que es preimpresión, tuve una imprenta, fui empresaria muy joven, Viví en un mundo muy estresante y a los 27 años hice un cambio que con mi mochila dejé todo y empecé nuevamente en Cusco. Fui artista, viví en la montaña, crié a mis hijos, aprendí cosas y después vino y hace como 11 años lo del biomagnetismo y todo fue un renacer, ¿no? Y es esos ciclos, ¿no? De que a veces estamos ahí y salen fuerzas dentro nuestro y dones. Yo, por ejemplo, pensaba que no tenía el don de enseñar. Mirá qué loco, ¿no? Y hoy en día la gente me dice, ay, Mariana, qué lindo que enseñás, que enseñás re bien, que todo lo difícil lo hace fácil. y que no sé qué". Yo no sabía que tenía ese don. Yo lo supe eso a los 40 años, yo tengo casi 50 años. Voy a cumplir 50 este año, ¿no? Y me sorprendí de haberme descubierto en esa faceta. Y hay muchas cosas más que hago, soy, soy multifacética, ¿no? Eh, no sé, me entrego a la vida ¿no? y está bueno poder descubrir cosas dentro de uno y no hay que cejar, no hay que abandonarse hay veces que las personas se echan al abandono, a la muerte en vida ¿no? Al, ¿no? al vivir muriendo de a poco ¿no? y, y es una pena desperdiciar una encarnación en la tierra eh, vivir muriendo de a poco ¿no? con todo lo que hay acá para hacer y para entregar y para darse ¿no? también lo hablo esto con cuando viene algún paciente con depresión o, o que han intentado suicidarse, le digo, bueno, estás para suicidarse hay que ser tan valiente, ¿no? porque no es así nomás. Mucha gente dice, ay, qué cobarde, se suicida. No, hay que ser valiente para suicidarse. Pero y toda esa energía de valentía también está bueno. Decir, ok, yo me voy al mundo, realgo, si esto no me hace feliz, esta persona me maltrata, esta historia no me gusta, puedo armar un, una nueva historia. Y, y bueno, es que hay gente que no, no se da cuenta del potencial que tiene de crear su propia realidad. Ayer hablaba del arte, yo creo que también un poco el reinventarme en la vida ha sido mi estrecha eh, vinculación con las, con las pinturas y las formas y poder transformar un objeto feo en algo bonito y eso hace que nuestro cerebro tenga ciertas conexiones neuronales que a ti te permiten decir, ok, esto de mi vida no me gusta, ¿cómo lo transformo? ¿Cómo me renuevo? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo creo? O sea, es lo mismo, hacer arte con tu vida. Es muy importante eso. Hacer arte, ¿no? De todas maneras, se está haciendo arte a través de, de las terapias y la sanación. Que de un cuerpo, se puede decir con mucho perdón, a los que están atravesando algo, ¿verdad? Que esté un cuerpo feo o en una situación un poquito deplorable, a un cuerpo bonito, así rebosante de de salud y de y de brillo. Así que creo que sí. de alguna manera sigue el artista ahí, el artista uh -huh. ahí presente. Sí, muchas sí, yo tengo y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas de arte, volver a pintar, que ahora no no estoy pintando, pero a veces lo necesito mucho. Tú sabes que yo cuando pintaba, yo estaba en un estado de frecuencia, como en coherencia, ¿no? Y está y ahí es cuando estás también en el lado derecho del cerebro. Hay una eh, para mí eh, yo hablo en mi, en mi libro acerca del sanador que trabaja con el lado derecho del cerebro. Es un estado de visión ampliada que tú estás conectado con la fuente y llega mucha intuición. Es una forma de, de canalizar, entre comillas, ¿no? de acceder a un espacio de información del campo. No estamos hablando de entidades ni nada. es estar conectado con tu paciente. Con... Yo cuando pintaba, yo recibía mucha información. Estaba ahí, ¿no? Como... Los antiguos celtas tenían un espacio que le llamaban Awen. Awen, para los celtas, era un espacio como una egrégora donde los artistas, los bardos, los pintores, los, estos se conectaban y de ahí bajaban la información para crear su arte. Es interesante eso, porque el sanador también, cuando entra en ese espacio, entra en una especie de, de Awen, empiezas a conectar también con maestros, guías espirituales que están eh, esperando que tú pidas y los habilites a trabajar contigo, a entregar una sanación, por ejemplo, o a recibir información. ¿no? Y cuando viene tu paciente, si sabes manejar este estado del lado derecho, tú te centras, sientes al paciente y a veces en el momento que estás haciendo la terapia te viene información. Tienes que aprender a decodificar, a entender qué te está expresando en la mente supraconsciente del paciente, cómo quiere. No siempre son los imanes del lado derecho negativo, del lado izquierdo positivo. O sea, a veces hay que romper a veces todo eso porque cada persona es única. Y hay, y hay terapeutas que no saben leer o entender qué es lo que te quiere decir el paciente. Entonces hay que dejar un poquito de lado la mente y trabajar desde el corazón. Y preguntar, claro, no se trata de poner imanes así nomás, es preguntar eh, con conciencia, enfocados, qué es lo que necesita nuestro paciente específico. Uh -huh. Muy interesante. Y a través de, de todo eso que compartes, Mariana, tú recomiendas poner, en tu caso, voy a decir, si has conectado en algún momento con la cruz andina, con algún, con algún mandala, o algo con lo que tú puedas recomendarlos a nosotros los terapeutas para poner en nuestro estudio, en nuestra cama, cosas así para hacer la sesión con las personas. Bueno, los símbolos tienen un poder. Hay que ver qué es lo que significa cada símbolo para cada persona. Ustedes, por ejemplo, ahí atrás tienen el cubo de Metatron, la flor de la vida, que son símbolos muy poderosos. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi, en mi camioneta, que quedó en Cusco, tengo una flor de la vida puesta así grande, ¿no? un sticker enorme. ¿no? Uh -huh. este, la chacana la tengo mucho también, la uso mucho, por, pero en realidad la chacana también tiene una geometría que encaja dentro de la flor de la vida. Todos los símbolos van a eso, ¿no? para mí la flor de la vida... Es un símbolo por excelencia. ¿no? Este, pienso que cada terapeuta tiene que ver qué resuena con, con sí mismo. Y también que los símbolos van cambiando y van evolucionando de acuerdo a nuestro grado de conciencia. Entonces a veces yo me río porque hay gente que se tatúa símbolos que son maravillosos, pero de repente pasan unos años y ya ese símbolo no tiene la misma connotación porque vamos evolucionando en conciencia y otro significado. Y ni que hablar los que se tatúan los nombres de los enamorados. Es demasiado gracioso. De repente ya le ve uno otras cositas así encima que ya no sabe cómo leer el nombre. Se van reponiendo, ¿no? El nombre con falta de ortografía, cosas, pues no, no, no, no. Qué parte de la vida. Qué gracioso. Maestra, eh, ¿Qué nos tiene la mujer medicina a nosotros en este año? ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Cuáles son esos cursos? ¿Esos eh, talleres? ¿Qué nos recomienda a las mujeres? No solo a las mujeres, porque como usted mismo dijo, tenemos el parte femenino y masculino. ¿Qué nos recomienda a todos a para empoderarnos? Los, a los seres humanos del planeta. Sí, mm. que tenemos que empezar. Bueno, nosotros estamos en un momento donde se nos ha programado determinada o direccionado. Eh, para desconectarnos de la ancestralidad y del poder de la Tierra como sanadora. ¿no? Reconectar con la Tierra, volver a la medicina de la Tierra. Los imanes trabajan, es una forma de medicina de la Tierra, son los principios que rigen ¿no? las polaridades, son fuerzas de la Tierra. Que vean, ¿no? que vean de probar o de permitirse aprender. Claro que yo defiendo el biomagnetismo, pero hay personas que trabaja mejor con Reiki o con otras técnicas, ¿no? Pero experimentense, ¿no? Que se experimenten. Que puedan ir dándole forma. Y la principal cosa es ir trabajando sobre uno mismo. Pese a que también los que estamos en este proceso también a veces tenemos nuestras historias de salud. Y es gracioso, a veces es tanto lo que entregamos que nos olvidamos de nosotros mismos. Eso es otro aprendizaje. <risa> Para mí ese es fuerte, ¿no? <risa> Entonces sí, el amor por uno mismo Quererse, el trabajarse Yo a veces estoy tan loca Y no me, no me hago terapia a mí misma Entonces hay momentos que digo No, no, no, me voy a rastrear Entonces ya me rastreo yo misma y me pongo No eh, no descuidarse a uno mismo ¿no? Porque también tenemos Mucho los terapeutas de Entregar, entregar, entregar Y, y dejar de atendernos a nosotros ¿no? Entonces sí eso es, Esa es la recomendación ¿no? De que que experimenten. Experimentar. Uh -huh. Qué bonito. Apego el control. Fuera. <risas> ah, sí, lo del control es fuerte, ¿no? Sí. Control... Yo soy muy mental también. eh Yo soy muy de corazón, pero también tengo una mente este, interesante que a veces me, me sabotea o me, me genera mucho desgaste. Pero también entiendo que tengo afi... cuando afino viene el corazón y la mente... Tengo un potencial creativo de que yo, por ejemplo, puedo escribir en la noche un libro. O sea, puedo trabajar y avanzar y escribir algo y después quedar así como todo, oh, ¿no? Porque es. es, es... Pero bueno, <risa> cada uno se conoce. ¿no? Beatriz a veces me dice: Beatriz Restrepo, mi amiga, y, y también ella es la que me gestiona los cursos. Ay, amiga, me dice: ¿Qué hiciste? ¿Vas a tocar el manual? ¿Qué le vas a poner? Porque de repente empiezo, empiezo, empiezo, empiezo y. Pero bueno, así es. ¿Qué nos tiene de bueno? ¿Qué hay para, ah, sí, sí. Bueno, tiempo para estos tiempos? Sí. Bueno, yo al menos de la entrega que voy a hacer el próximo mes tengo un curso de medicina astral, bioenergética y despeje de interferencias que es dirigido al público en general y a terapeutas, no solo biomagnetistas. Okay. Ahí eh, están en mi página web marianadeloyo.com, están los eventos, están... Todo el programa, hasta el costo, está en la página web. ¿ah? Eh, después tenemos un curso de para biomagnetistas, patologías de la mujer. Es un curso de tres días. Eh, los cursos míos son vivenciales, donde vamos, yo voy rastreando en vivo, y vamos haciendo prácticas en vivo también. No solo de meditación, sino de rastreos. Eh, últimamente estoy rastreando mucho en vivo a, a los mismos estudiantes. Porque es un trabajo como de... de de sanación. A mí me gusta que los talleres siempre vengan a aprender y a sanarse. Uh -huh. eh, después de eso, bueno, empiezan los ciclos nuevamente de lo que es par biomagnético y biomagnetismo profundo introductorio a PUMS. Pero lo importante este año es que voy a dar un curso presencial en Uruguay, que lo voy a poner la fecha en estos días. Tengo en junio, del 16 al 25 de junio, voy a estar en un retiro en Aguas Calientes. Es un retiro para 20 personas. Voy a dar dos cursos. Medicina astral, bioenergética, especie de interferencias, y uh -huh. el biomagnetismo profundo con PUMS, va a ser en dos fines de semana, en una semana entera en Aguascalientes. ¿no? Y después voy a estar en Barcelona en noviembre, eh, dando también una entrega, y no tengo todavía bien armada la agenda, porque tengo muchas propuestas, pero poca disponibilidad de tiempo. Este año estoy con situaciones familiares que me requieren atención, entonces no estoy teniendo el tiempo que quisiera para poder viajar, como he hecho en otros momentos, que cada mes daba un curso en cada país. Ahora estamos un poquito atendiendo acá, este, como mujer medicina, a los hijos y a la familia, a la mamá, historia. ¿no? Bueno, Qué bonito. ¿Sí? Qué bonito, es parte de la vida también, y es sí. parte de que eso era lo que tocabas para este tiempo. Lo que toca, sí. Y vienen cosas mejores. Sí, seguro que sí. Siempre vienen cosas mejores. Eh, les aviso que lo que acaba de mencionar la maestra ahorita, eh, Beatriz Restrepo, está poniendo donde pueden comunicarse por medio de la web, está poniendo las fechas. Aviso sí. que lo que acaba de mencionar sí, la maestra sí, ahorita. <risa> Es que tengo una bien bonita, ya me escuché. Estoy como así, está poniendo ella también los eh, el mensaje acá en, en los chats eh, los días y fecha de los cursos que ella mencionó, así es que. Eh, también está colocando números de teléfono de WhatsApp por si quieren eh, ampliar más información. Aquí les está quedando en el programa, así es que no se preocupen, la información va a quedar acá. Sí, también la invitación a que en mi canal de YouTube, Mariana del Pan de Tu Conciencia, hay como 80 videos, uh -huh. hay clases, Entonces, ustedes, bueno, los que conocen mi trabajo ya saben que hay sí. entregas que he hecho que son gratuitas, de protocolos, y cada protocolo tiene su clase en mi canal de YouTube, quieren ver mi trabajo, no solamente hablo de biomagnetismo, hablo de espiritualidad también, Entonces, hay tareas para pacientes, en mi canal de Vimeo hay más de 30 meditaciones que las pueden utilizar los propios terapeutas o entregárselas como tarea para su paciente, para que trabaje en la autosanación también, así que bueno, ahí me van a encontrar. Ok, perfecto. Chicas, ¿algo más? Pregunta. Sí. No, yo creo que no porque vamos a ir así muy a lo personal, muy muy personal. No. <risa> Pero pregúntame, sí, sí, está bueno. ¿Alguna sí. vez, eh, Mariana de Lodo, se ha hecho la carta astral? Sí, sí. ¿Y va de acuerdo con esta carta? ¿Va de acuerdo a la, a la evolución? ¿El proceso del... Sí. Sí, sí, sí, disculpame, te corté. No, Terminé no, de bien. No creo que sí iba para eh, allá. La primera carta astral me la hicieron mis padres cuando nací. Y me dijeron muchas cosas eh, que después fueron pasando. Como por ejemplo, que a los 27 años yo iba a hacer un cambio radical, que yo había sido maestra en otras vidas, que venía con eso. Y después me ha pasado en diferente, me acuerdo cuando tenía la imprenta, había una revista de barrio este, que imprimíamos y el, había una mujer que era como vidente que hacía cartas astrales y el chico de la revista me dijo, ¿no querés que Cris te haga una carta astral? Entonces yo le di mi nombre, no sé qué, y me mandó una carta astral. Yo me quedé alucinada porque me decía muchas cosas sobre la espiritualidad y me volvía a decir esto que yo había sido filósofa y que había entregado. Y bueno, ahora último, que me hace unas cartas astrales maravillosas, esa es Patricia Maciel, es una mujer medicina divina, este, que me hace mi carta astral. Bueno, tú sabes que en el centro holístico también viene gente y a veces hacemos intercambios, me han hecho cartas numéricas, ¿sí? Mm. Este, y también lo que me hago a veces, eh, unas, dos veces por año, es una lectura de registros acálicos con, con Vladimir. Él me hace, es, es, es Vladimir Milaski de Córdoba, es un gran amigo y, y muchas veces yo recibo mucha información de mis maestros y de las entregas que voy a hacer eh, en estas lecturas de registros. Y sí, sí, sí, sí me he hecho. <risa> y y pues qué bien, eso simplemente ¿no? corrobora que, que va siguiendo un camino, ¿verdad? Y va siguiendo la luz de ese caminito que ya estaba de alguna manera estipulado y que como dices se lee los registros se reescribe no cada cierto tiempo sí a mí yo tengo unas historias muy muy muy mágicas de, mi vida siempre ha estado muy teñida por por por lo mágico lo paranormal lo sincrónico no eh, yo recuerdo que yo estaba en Cusco eh, era mamá, tenía a mis hijos chicos, tres hijos, en la montaña, pintando. Un periodo de mi vida, durante 16 años, estuve casada. Y venía gente que tenía dones, ¿no? porque hay mucha gente espiritual que va al Cusco, es un lugar energético donde mucha gente va. Y venían a verme, o a comprarme pinturas, no y me miraban y me decían, pero tú eres una chamana, yo chamana. Y me ha pasado, me acuerdo una vez vino un señor también era evidente no sé qué después me mandó una carta y me dijo que yo había sido una maestra espiritual una chamana no sé qué esto este está sumado o sea yo es que me está diciendo porque yo era una sanadora y yo en ese momento no era sanadora sí era espiritual guiaba grupos de meditación y todo esto sí incluso ya había tenido contacto con, con seres de otros de los galácticos le digo yo los cósmicos sí desde mi adolescencia he tenido contacto los he visto, las naves, he tenido experiencia, pero yo no sabía que tenía talento para la sanación, y me no, tú, tú vas a ser una gran sanadora, y la cosa más loca que me pasó fue que una vez vino una mujer española, y que me había venido amiga de un amigo, de un médico quiropráctico, que era el padrino de mis hijos, y ella eh, al, eh, me preguntaba cosas, y nos hicimos amigas, y entonces me dijo, bueno, tú debes ser la persona que me dijo Saibaba. Y yo le digo, ¿Saibaba? ¿no? ¿Qué te dijo? Entonces ahí me cuenta que ella había estado en la ciudad de Saibaba, en la India, y que en el cuarto se le había aparecido a él como un holograma, chiquito así en la mesa. Y le dijo, vas a ir a Perú y vas a iniciar a la amiga de tu amigo. Y en ese momento ella no tenía ningún amigo en Perú. Dice, yo en Perú no tengo a nadie, dijo, ¿no? Este aquí, que esta mujer termina en Buenos Aires abriendo un espacio para un sanador eh, que hace la reconexión para Eric Perle, ella es la que lo traducía y hacía la sanación reconectiva. Y ahí va el quiropráctico, que era el padrino de mis hijos, y se conocen. Y él en ese momento le dice, ¿vienes a Perú? Y ella vino a Perú y yo la llevé a la montaña a caminar, esto y lo otro. Y ella, fue la que me hizo una sanación reconectiva, una cuestión ahí que fueron tres sesiones, y a partir de ese momento mi vida fue un torbellino, porque pasaron, empezó a pasar lo de mi hija, que yo no entendía qué era, ¿no? este, que uno lo veía como espantoso, pero al final de todo esto te das cuenta que había un propósito, ¿no? yo siempre le agradezco a mi hija eso, ¿no? porque todo lo que aprendí, en, en, en su enfermedad broncopulmonar, cuando llegó la pandemia, yo desarrollé ese protocolo broncopulmonar que, que compartí con, con miles de biomagnetistas gratuitamente y mucho de lo que está ahí tiene que ver con lo que yo atravesé, con las neumonías que le daban a mi hija, también con el método PUMS, que ahí lo que hice fue eh, de una manera sencilla que los biomagnetistas pudieran abordar en profundidad el factor broncopulmonar. Y ahí fue cuando se me conoció un poco más internacionalmente, pero yo ya venía antes de la pandemia, ya había estado en, en España, había, yo viajaba por todo lo que es el Cono Sur, Argentina, Bolivia, Uruguay, eh, dando cursos, como te digo, ya había estado en España, me habían propuesto llevarme a Australia y Nueva Zelanda porque también enseño en inglés, y bueno, y cuando se desarrolló el tema de la pandemia, recuerdo, después de Rumanía yo volví, me fui a Egipto, me fui con, con mi me una de mis mejores amigas, mi hermana, este, mi mejor amiga, <ríe> Isabela, y ella también es una canalizadora interesante, y los cósmicos a veces hablan, me dicen cosas a través de ella, y me dijeron que yo iba a cambiar muchos paradigmas, y me dijeron todo lo que yo dos meses después estaba haciendo cuando vino el tema del 2020, ¿no? De la pandemia. Entonces, como te digo, ha habido en mi, en, hay en mi vida muchos episodios extraños, ¿no? como mágicos, como que llegan y, y lo que Aparentemente a veces es horrible es una debacle eh, te, te impulsa a dar un o sea a sobreponerte a, y avanzar y a entregar y a crecer entonces bueno un poco esa ha sido mi vida uh -huh. bien interesante Qué bonito algo que uno no lo no, no lo sabía porque conocemos generalmente a la maestra pero no a la mujer, a Mariana del Hoyo. <ríe> y qué linda la historia. bueno Mariana del Hoyo no es ninguna santurrona ni nada. eh A mí me gusta la música rock, porque también he tocado guitarra eléctrica. Hasta hace poco mi guitarra quedó en Perú. Estuve tocando, me gusta el rock eh, heavy, ¿eh? el rock and roll, de <ríe> zeppelin, easy, y todo eso me encanta. Este, eh, me gusta remar, me gusta... Tomar vino, me encanta la comida, o sea, uh -huh. trato de, de, de estar en equilibrio, ¿no? También es otra cosa, que no estamos caminando sobre algodones como unos santos, ¿no? Uh -huh. Se trata de vivir intensamente la experiencia humana, ¿sí? Y, y no censurarnos, o sea, lo importante es no hacerle daño a nadie, simplemente es permitirnos entregarnos a esta experiencia humana tan bonita que es en todos los colores que tiene el planeta, ¿no? Para entregarnos los sabores, los aromas, las personas, los colores. Entonces son muy intensas en, en, en la vida, ¿no? Sí, sí. sí. Y eso está bueno, está bueno. Creo que si mañana me toca trascender, me voy contenta de que hice muchas cosas y que he vivido intensamente. Uh -huh. Pero a usted uh -huh. no le ha pasado como me pasó a mí, que una señora, y que mire qué maestra yo hay aquí, que hay", y le digo, mire, no me idealice. Usted no me conoce como Joyce Mata. Se enojó, ya no volví a saber de ella. Creo que se molestó, no sé qué pensó, pero yo le dije, no me idealice. Yo, yo le mire, soy Joyce Mata, en sí no soy maestra, no soy doctora, pero le digo, soy un ser humano, y cuando me enojo, me enojo. Se sí. fue, se molestó, se ofendió. <risas> sí, lo que pasa es que hay personas que... Todavía no se descubren como partícula del gran espíritu y uh -huh. necesitan aferrarse a las experiencias de los otros, que eso es parte del camino también. Yo también lo he vivido. Uh -huh. Pero uno tiene que aprender a caminar solo, porque en, re en realidad caminamos solos. Uh -huh. y, y también eh, este viaje de mujer medicina también me llevó a no tener apegos ni dependencias ni codependencias. También he atravesado eso que nos pasa a muchas mujeres también sé lo que es el, el, el las situaciones de abuso emocional también las he vivido que me lo ha hecho a mí eh, he tenido que domar algún lobo no y, y eso es parte no de, de, de empoderarse de situarse de decir desde qué lugar estoy permitiendo que esta persona sobre mí tenga este poder y bueno hoy en día se habla mucho del, del narcisismo del psicópata narcisista la sociedad está creando muchos narcisistas hay mucha toxicidad en las relaciones y, y bueno, eh, es, es fuerte ¿no? el aprender a caminar solo, pero especialmente cuando nos han programado que tenemos que tener una pareja, que tenemos que estar así, que necesitamos un hombre para ser feliz, por ejemplo, ¿no? Es hermoso tener una pareja, por supuesto que es hermoso, eh, pero cuando es sana, cuando es de crecimiento, ¿no? Cuando es de, de, de toxicidad de desgaste, no, porque eso nos, nos desvía de nuestro camino. Y bueno, como cualquier mujer he atravesado todo ese tipo de situaciones. Me pasó mucho en este periodo, eh, me acuerdo que me empezaron a venir muchas pacientes que venían de matrimonios y de situaciones similares a las mías. Yo he trabajado con mujeres que han sido emocionalmente abusadas y mucho del trabajo que he hecho con las mujeres, retiros, caminatas, trabajo también a nivel de psicomagia, y te hacían corte de lazos, y, y por ejemplo la psicomagia en el sentido de, de liberar al, al abusador de tu vida, entregar, bueno, todos esos actos, ¿no? He trabajado con mujeres eh, de, de grupos eh, de autoayuda que, bueno, venían a mí, les hacía eh, medicina astral, biomagnetismo. Que también trabajé un tiempo con Teta Healing para reprogramarlas y caminatas al campo, ¿no? Con meditación y todo. Y me pasaba que muchas historias de mis pacientes tenían que ver con mi propia historia. Y a medida que yo hablaba, me hablaba a mí misma. Eso también le habrá pasado a ustedes como terapeutas. Porque estás atravesando un proceso y te empiezan a aparecer los pacientes que están con tu proceso. Y es como un espejo. Entonces cuando tú lo ves, tú como terapeuta dices, me estás espejando a mí. Y cuando tú hablas, dices, pucha, ¿de dónde estás? A mí me pasa, ¿de dónde saco tanta sabiduría? Me estoy aconsejando a mí misma. ¿no? Y eso me pasó mucho tiempo. <risas> Entonces bueno, está bueno eso, ¿no? De decir, bueno, me está viniendo lo que por vibración estoy atrayendo para sanarme a mí misma. Entonces, eso es lo de la enseñanza que te trae cada paciente. Uh -huh. ¿Se ríe, Leslie? Sí, es cierto. Creo que todas hemos pasado por ahí. Este, ha sido a veces que luego uno ve para atrás y se ríe y dice, híjoles, de verdad, me estaban hablando a mí, ¿verdad? Pasa. Sí, sí, sí. <risa> Qué momento, ¿no? Bueno, hay cositas que... Que, que está bueno hablarlas porque, como te digo, a veces me dicen maestro, esto que y soy, soy un ser humano, que ha atravesado cosas y puedo contar a través de la experiencia vivida eh, cómo lo he ido manejando, ¿no? Soy una mujer normal como todas. Y bueno, eso está bueno, aprender eh, a dar el ejemplo de lo que uno vivió y a través de ese aprendizaje darle la mano a otro no para que se sobreponga. Uh -huh. Sí, qué bonito cuando se habla desde el ejemplo también, porque es más fácil eh, que el pacientito nos entienda, o el amigo, el hermano, el tío, el primo, hasta el mismo hijo, porque si uno le explica desde la experiencia vivida, es como que dice: ¡Wow! ¿De veras? ¡Ay! ¿No lo puedo creer? Claro, sí, sí. Entonces, es como más, más, como más creíble, ¿no? Claro, es un poco lo que hablaba hoy yo de que. Mucho de lo que yo enseño no son cosas que las aprendí en libros, claro que sí, el estudio, los maestros que tuve de biomagnetismo, todo eso sí, pero gran parte de lo que entrego es en mi experiencia como ser humano, que se ha entregado a la vida, que se ha entregado a bailar, como la vida te pone a bailar sin miedo, y, y he salido de mi zona de confort más de una vez, y... Y bueno, como te digo, hay mujeres de mi edad que se ven muy identificadas con cosas que han pasado y que puedo desde, desde este espacio es darles otra óptica. no Y eso es bueno, es, es muy enriquecedor, no porque como te digo, también aprendo de las personas que se acercan a mí y me traen espejos y enseñanzas. Uh -huh. ¿Y Isa? Leslie, ya para ir cerrando, ya tenemos 9.34. Uh -huh. <risa> eh, <risa> <risa> bueno, pues yo simplemente, este, siguiendo la voz de Joyce, agradecer de todo corazón a la mujer medicina, Mariana Deloyo, por haber estado aquí cerrando con broche de oro el mes eh, donde se conmemoran todos los logros y las luchas de la mujer sin olvidarnos del hombre verdad ya les vendrá su mes pero por el momento las estamos honrando celebrando a todos y trayéndoles ejemplos de que sí podemos y de que nosotras nos ven aquí la unión hace la fuerza así que les damos las gracias aquí a la señorita mariana del hoyo mil gracias a mis compañeras y a usted que se unió mil gracias agradecida de todo corazón y comparta, por favor, para que otras mujeres se inspiren. Así que muchas gracias. Y le dejo la palabra a la señorita Isa Miranda. Pues sin más que decir, agradecer. Estamos muy agradecidas sí. por tu presencia, Mariana, por todo lo que compartiste desde el corazón. Porque hay muchas mujeres que de pronto se encuentran en situaciones como las que platicaste y que no se atreven. Que no se atreven a pedir ayuda, que no se atreven a dar ese paso y que sepan que hay muchísimas y que todos pasamos por cosas similares. A lo mejor no es lo mismo ni en la misma edad, pero la experiencia definitivamente es en esta vida que es de aprendizaje y que todas en algún momento hemos caído y nos hemos soltado a llorar, pero que lo importante aquí es levantarse, creer en uno mismo y crecer. Crecer y convertirte en lo que tú desees desde el amor, siempre desde el amor. Y dejarte guiar. Dejarte guiar por tu corazón y entonces viene toda la sabiduría que ya tenemos por añadidura, por ser esa parte del cosmos, por esa parte que es la chispa de Dios, del creador, en cada uno de nosotros, de las mujeres y de los hombres. Y que bueno, también entendamos que como mujeres tenemos un papel súper importante en la sociedad, que tampoco es el que querramos suplir, eh, como comentabas al principio del programa, la identidad del hombre, porque obviamente nunca vamos a resolver las situaciones desde el punto de vista del hombre. Entonces, mujeres, suelten cuando de pronto quieren tener todo ese control, ¿por qué? Porque si quieren una pareja a su lado, pues reconózcanse como como femeninas al 100%, no quieran solucionar, no quieran ocupar el lugar de una pareja que también desean a su lado. Y tan importante, si tienen una pareja tóxica, como lo dijo Mariana, Ámense, ámense primero. Es imposible dar amor si no se aman primero. Y ayuda, bueno, hay muchísimos centros de ayuda. Aquí hay mujeres, hay un gran ejemplo como el que contó Mariana, que creo que hay muchísima tela para cortar de experiencias que se han tenido que salir adelante de todas las mujeres. Este es su programa. Saben que los temas que traemos y las invitadas, pues son especiales por algo, porque son sumamente humanas, sumamente tocadas con esa chispa divina, porque han crecido, porque han caído, se han levantado y son un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mariana, Y gracias a todos por vernos, por estar con nosotros, por los que nos van a ver en diferido y por compartir. Joyce. Bueno, maestra, muchísimas gracias. Ya mis eh, compañeras eh, también se lo dijeron y pues eh, gracias por compartir a Mariana, la, la mujer, la joven, la que eh, para llegar hasta donde está tuvo que pasar muchas cositas y que en veces... Eh, las personas creen de que es maestra y qué galán, no ha vivido nada que es chévere, nada de que la asuste, qué, qué, que pero no es así. Siempre hay una historia detrás de una gran mujer. Siempre. Y a ustedes Esa. muchísimas gracias por acompañarnos. Y aquí quedan, eh, como les dije, eh, en la web para que puedan entrar a la página de la maestra y también fechas y días y horario de los cursos que pronto ella estará dando Maestras para despedirse bueno, muchas gracias por este permitirme expresar eh, un abrazo a todas las mujeres eh, no sejen no dejen de autoexplorarse de investigarse de descubrir a veces la vida nos pide bailar tenemos que bailar sin miedo porque la vida es única, si bien existe la reencarnación desde mi punto de vista, somos inmortales pero esta, aquí, con este cuerpo, con esta historia, es única. Entonces, eh, es importante eh, saber salirse de las situaciones que no nos hacen feliz, sin apegos. Hay veces que hay procesos que nos llevan años de vida, preciosos años de vida. Saber salirse del momento. Ser mujer medicina también es esa conciencia del masculino y femenino en nosotros, pero también de saber honrar a la energía masculina, saber darle el espacio al masculino que esté con nosotros y también saber honrar a nuestras hijas, a las mujeres que son referentes. Qué importante es para las que tenemos hijas adolescentes, ese es otro trabajo, poder mirar a nuestra hija adolescente y darle el lugar de mujer, dejar de tratarlas a veces como si fueran nenas de dos años y darles esa, eh, ejemplo ¿no? de, que, de cómo se va a ir tejiendo su historia En convertirse en una mujer libre Sin miedo No transmitirle mensajes brujos de miedo De nuestras propias frustraciones a nuestra hija Sostenerla Acompañarla ¿sí? eh, Tenemos hijas adolescentes Mirarlas Decirles cuán orgullosas estamos de ellas Cómo las aceptamos Y eso es tan sanador Porque es sanar nuestro linaje femenino ¿sí? Y también Ir en ese espacio de reconocimiento a nuestras abuelas, a, las que nos, a nuestras madres, ¿sí? aceptar, liberar, eh, entregarles lo que les pertenece, porque necesitamos construir nuestra propia historia, ¿sí? cortar lealtades que no nos pertenecen. Bueno, eso creo que es lo principal que una mujer medicina tiene que tener en la conciencia. ¿sí? Sostener, acompañar a las mujeres que están cerca nuestro, nuestras hijas, sobrinas, y también darle el lugar a que el masculino que esté con nosotros se sienta, eh, que se le da su lugar, la mujer le da su lugar. Pues ahí hay una relación de equilibrio, de dar y recibir. Bueno, con esto me despido, les mando un abracito a todos los que nos están viendo. Gracias chicas por permitirme hablar hoy. ¿Mm? Un placer. Solamente les recuerdo que este sábado no va a haber programa debido por lo, eh, lo festivo de Semana Santa. Hasta el próximo miércoles tendremos nuevamente otra invitada especial. Pasen todo. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao, chao, chao.